Let's ¡Qué una no bonita. would <laughs> ¡Hola, sobroso! ¡Hola, sobroso! ¡Hola, sobroso! ¡Hola, sobroso! ¡Hola, sobroso! ¡Hola, sobroso! ¡Hola, María María Azulía, toda la gente de los bailes, organización escuchas a Chaucer, saludos a la señora la, la cumbia más bonita, aquella, aquella, aquella persona, Vamos a un ¿no? camiseta. Sí, qu Vamos a morir. Porque me Todo el mundo está perdiendo. Vamos a ver. Sabroso. Vamos a bailar Colombia. Vamos a Vamos a ya no te el nombre de campeona del 12 de a la catedral del sur. Y si eso nos seguiremos hasta que la campeona se termine. Para que el nombre lo dice todo. la procesa La cumbre más que lo dice el otro. chino. El Ahí está para amados la esposa de Yeri. Esa es la única fuga que le gusta. Venga, esa cambia. Estos chicos, los desafíos de Chico Muambre. Salva Pescor, sí, señor. Sabroso. Estos para el con la muñeca del romero rubio es el Macambo, mira los patamiguitos eh, a ti Oscar esos misitas los de la RR con esta propia Oscar ándale hace conocido a con sus hijas ya no Escucha esa torreosa roja. Ahí están los babies. Llegaron los babies. De Juan Lupita. De Juanito. ¡Ándale! Ahí está la esquina del barulleto. Los amigos del árbol a bregar. Para el bonito simonero, crece, para la través, el de Quiresia canadiense de La de